hola precisuras, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, espero que les guste ¡Uy! el día de hoy pues, ya andaba muy un poco desaparecida de youtube de youtube, andaba bien desaparecida de youtube y pues nada más porque me desapareció un tiempo y quise ya no quería subir un tiempo videos y pues estas fechas son muy chidas 23 de diciembre del 2022, mañana 24, es feliz navidad, feliz navidad a todos, que se la pasen súper bien y les deseo un, un año 2023, súper bonito y que se la pasen bien con su familia y sus seres queridos, ¿Eh? los quiero, comenten qué videos les gustaría ver en navidad, más mañana, mañana si quieren que haga video denle like denle dos likes si este video llega a 20 vistas les les hago mañana video temprano mañana temprano como a las 11 11 o 10 si quieren más rutinas de mañana ¿a que si sí, Sofía? si quieren mañana video que le de, que, que tenga este video 20 vistas o 30 miren esta invitada especial y desapareció con magia, Sofía, ¿verdad? Otra vez, vete, vete Ya vete oh, Ya apareció Bravo, ya apareciste ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces por aquí, Sofía? El día de hoy ¿Es algo de Navidad? A ver, ¿qué apareces aquí? ¿Qué hiciste aquí ahora? ¿Qué haces aquí? Hoy vamos a mi carta para los Reyes Magos. Pues yo me voy a maquillar en lo que enseña su carta, mi hermana. Miren, esto. Lela, lela. Ya meme. tu carta. Ya primero de adentro. digo de atrás, de por delante. Y después a ver. Ya se hizo meme. Y por eso me cobré una de estos. Y una de. Monster Eats. Sofía, ya quiero que llegue la luz. Y Monster Eats, pero no, no sé. ¿No quieres que llegue la luz? Y, acá me y De mí está? se burlaron. Pero hoy. ¿Quieres leer tu carta? Dice. Sí. Ahí va. Querido Reyes Magos, quiero que me traigan una tablet pizarrón de color rosa y una insta. Y eso, sí, insta... ¿Una tablet, pues, como pizarrón? Ajá. ¿Así como tablet? Una tablet así, pero pizarrón, así. ¿Instantánea o okay? qué? instats para, para fotos Y 100 plumones Oh my God, son muchos plumones Atentamente, Bárbara Uh, qué bonito Qué bonita carta, Sofía ¿No te han dicho que está bonita tu carta? A ver, qué dices Di algo Dile hola y que like, feliz Navidad todos. Feliz Navidad y les, digo, les deseo una feliz Navidad. Yo ya les dije, ya se me olvidó decirles próspero año y año nuevo. Navidad, Navidad, ya, no, no. Navidad. Ah, Ay, y mañana es Navidad. Puede ser que voy a las 12. nada, no que no hasta mañana, porque ahora es 23. Mañana nos van a acompañar a ponernos outfits outfit para... Mañana nos van a acompañar para ponernos nuestro outfit. Yo voy a seguir ya veniendo más seguido al canal de ella. Porque sí, porque ya no va a hacer videos de ella en su canal. Ahorita, por un tiempo, te vas a desaparecer, Sofía. ¿No te gusta desaparecerte de YouTube a ti? Yo ya me desaparecí mucho tiempo. De mí se burlaban, pero hoy... Que cumplí todas mis metas. solo que la verdad es su Yo no quiero amigos mucho menos falsos. Muchas gracias por el fracaso. Miren mi hermana con su outfit bien chido. eh e, e que no me pasara a la pasar amiga? ¿Hermana? ¿Mi ¿Hermana, amiga? ¿Eres mi amiga, hermana? Pues ya me voy a maquillar. Déjame maquillo ya. Porque ya es bien tarde. Y yo todavía me pego. Yo todavía ando en chanclas, pero no me ven. Yo ya ando en tenis. Mira. Sí, ya lo vi. Sí, ya lo vieron. Con brillo. Déjame maquillo. Yo creo que ya casi viene mi mamá. ha llegado la luz. ¿A que no, Sofía? No ha llegado la luz. ¿Eh? Yo ya quiero que llegue. Ay, no manches. No ha llegado la luz. Ya tardó bien harto en llegar. ¿A qué sí, Sofía? Ya tardó bien harto. está. No manches, cuatro horas no. Debes estar bien un poquitos minutos y ya llega. Ya tardó. Ojalá llegue ya. Pues ya me voy a maquillar la otra ceja, no se ve nada casi. Casi ni me veo. <risa> es de... son las 11.57 de la mañana. Miren mi, mis dulces que me he ganado en la posada de mi calle. Ven esos dulces. Mejor. Le voy a invitar a Jessica una botana. Ahorita voy a agarrar un dulce mío. Bueno, o pues, si ¿sí quieres. Lo de mi mano tomó sellón. Ah, mira. ¿Le voy a ya, hacer? no los enseñes. Quítate eso, quítate eso, quítate eso. No, eso. eso. No, quítate eso. Quítate eso. No, a ¿No me agarres nada? ¡De bárbaro! No, porque si no lo estoy promocionando. No manches, Sofía. Pues tápale la etiqueta, quítale la etiqueta. ¿sí? No, a a la le... la... no, así mira. Así tápalos, porque... Mucho, mucho. No, me trajo una cosa. Esto son A ver, vete para allá, porque no veo. ¿Qué es eso, voy a andar a jugar Así no se ve, ábrele. ¿En dónde o qué? Pues en la puerta, poquito nada más. ¿Mejor en la ventana, mija? ¡Mija, no! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! ¿Para el, paquete, el sol! Mejor no, mejor no. ¿Te vas a salir por la ventana? No, oh, no, no. ¡Ay, no, Sofía! No manches. ¡Qué raíz! ¡Qué no! ¿Sí, ¿No ves que tengo frío? Ay, chica, violenta. Ay, mejor voy a hacer porque la mamá está enferma. Mi mamá ya tardó, no había pasado en tomar vuelta, Sofía. ¿A qué sí? ¿O también hay gente allá? Creo que sí hay gente, chica. ¿A quién le hubiera? Este es un en vivo ah, no es cierto. A mí me trae este Y aquí se trae a mí No digas, Sofía, no manches dica, ¿Va que tiene? Va, va, va va que, va, va que va No me puedo traer este Todo me trae a mí Pues ya acabé de pintarme las cejas Las cejas ropa tiene 27 mi computadora si se, ¿sí? se corta es porque ya se descargó, ¿eh? qué, sí? Para parte 2, slide para parte 2. Mm, Déjame pinto la boquita. Déjame pinto la boquita. Boquita, boquita, boquita. ¡Uh! Con este labial voy a estar usando este labial. Ay, este. Está muy chido, muy chido. Ahí no. Ya listo, miren. Pues ahora me voy a... Y ahora me... Listo, pues. Terminé. Terminé. No me va a pintar los ojos. ¿Qué? ¿Qué me miras? ¿Te gusto? ¿Le gusto a usted? No. ¿Por qué me mira? ¿Usted? Mi hermana tiene unos capítulos en el canal. Si fuera una telenovela. Como no, si uno. La vida es como si fuera como una telenovela. Nada más un capítulo, ¿no? O dos. Dos, no creo. Creo dos. No, dos. La. No, una temporada, no. dos. Uno. Esos dos. Esos dos, vi esos dos videos que tiene mi, mi hermana en su canal son dos. Son dos capítulos del primero. Son el primer capítulo los dos. Y. No creo que no y qué más, que más, que más qué más Y ahorita les dejo en el, la descripción su canal O aquí en el título Les dejo su canal De mi hermana o El canal de mi hermana Aquí en la descripción o en el título Si les gustan sus videos Denle muchos like. Si este video llega a ¿Cuántos like. Una meta de likes para que mañana suba video y les enseñe nuestra outfit. No, más. ¿10 o 20? 20. ¿10 o 20 vistas? ¿20? ¿20, 10, 20 o 20 vistas? ¿10 o 20? ¿20 vistas? Sí, si no llega, lo hacemos. Lo hacemos. Y si llega, sí lo hacemos. Y denle like si les gustan los videos así. Y si les gustan mucho las rutinas, a que sí, ya les, ya les he subido videos con rutinas. Puede ser que mañana les suba una rutina. No Bye. No Bye, cállate, Sofía. Este termina este video y nos vamos. Bye. Ay, no vieron. Ay, no vieron. Bye. Los amo con todo mi corazón. ¡Mua! Bye, feliz Navidad y próspero año nuevo. Los Muah.